El Programa de Inclusión de la Biblioteca del Congreso Nacional presenta Especial de Inclusión, Discapacidad y COVID-19 Bienvenidas y bienvenidos a este primer capítulo En esta ocasión el objetivo es conocer la situación de las personas con discapacidad en el contexto de la actual crisis sanitaria. ¿Qué medidas se han implementado en Chile? ¿Cuáles son las principales necesidades detectadas en este grupo en medio de la crisis? ¿Qué acciones se han adoptado en otros países? Para responder a estas preguntas, invitamos a la diputada Catalina del Real presidenta de la bancada por la discapacidad y representante del Distrito 11 de la Región Metropolitana. También vamos a conversar con Soledad Cisternas, abogada y enviada especial sobre discapacidad y accesibilidad de Naciones Unidas e integrante de la mesa intersectorial convocada por Senadis sobre discapacidad y COVID-19. Por último, nos acompaña también Jimena Rivas, directora nacional del servicio nacional de la discapacidad en primer lugar me gustaría comenzar con la señora soledad eh, darle la bienvenida y agradecer poder participar y por, por su cargo nos gustaría que nos comentara cómo ha sido eh, cómo se ha visto afectado a los grupos grupo de personas con discapacidad por esta pandemia a nivel global, ¿cuáles han sido las principales alertas de, de la que ha podido acoger desde Naciones Unidas? En relación a tu pregunta, desde luego, desde eh, el inicio, los primeros atisbos de la pandemia y que fue todo tan rápido, Naciones Unidas comenzó un trabajo intenso desde que el Secretario General ha hecho un documento de políticas eh, sobre eh, qué ¿Qué va a pasar? También la alta comisionada se recoge en aspectos muy importantes de cómo se ha impactado la población con discapacidad a raíz de la pandemia. Y así tenemos, por ejemplo, la declaración que se refiere a la salud mental de las personas con discapacidad durante la pandemia, ya sea en situación de cuarentena, con posterioridad, y también en la atención de salud, donde está el dilema de la última cama, el último respirador, etcétera. Luego abordando el tema de, el de la vida propiamente tal de las personas con discapacidad y todas las, las afectaciones en la atención en salud y por otro lado la perspectiva de mujeres y Niñas con Discapacidad Llegando luego a otra declaración que se refiere a la responsabilidad de los gobiernos locales y regionales en atención a las necesidades de las personas con discapacidad en la pandemia. Y estas declaraciones son de nivel global porque el impacto en el sector de las personas con discapacidad, en los distintos países, sean países más ricos, medianos o pobres, es el mismo, en al ejercicio de derechos, pero también a las incertidumbres duplicadas que experimenta este sector de la población. Así que esto es lo que yo te puedo decir como en un rango general, y como primicia ahora es que el secretario general convocó a, a unos grupos de trabajo interno de agencias donde podremos integrarnos a hacer aportes y contribuciones en, en cuatro ejes específicos. Eh, gracias, señora Soledad. Ahora, ¿usted observa más o menos eh, en la misma línea lo que está pasando acá en Chile, lo que manifiesta la señora Soledad? Sí, bueno, me sumo al agradecimiento por la invitación, eh, Paola, y bueno, como decía Soledad, eh, efectivamente esta es una pandemia que ha afectado a toda la población eh, en general, pero en particular a, a las personas con discapacidad, nuestro país no está ajeno a eso, eh, y yo te diría que en Chile básicamente, bueno, hay, hay un problema eh, de repente también asociado a que muchas personas con discapacidad también tienen alguna patología de salud de base que los hace ser eh, personas de, de más alto riesgo que otros eh, ante, ante esta, este, este virus, eh, por otro lado, ha sido muy difícil eh, enfrentar para las personas con discapacidad, por ejemplo, las medidas de prevención. Eh, porque dependiendo del tipo de discapacidad, las medidas que a lo mejor uno dice usar una mascarilla, eh, tratar de no tocar superficie, hay personas con discapacidad que por su, por su propia discapacidad necesitan eh, usar el tacto para guiarse o, o tienen dificultades eh, en el tema de la comunicación. Las personas sordas necesitan, eh, muchas de ellas leen labios, por lo tanto la mascarilla le genera conflicto. Entonces hay muchas hay mucha, eh, situaciones asociadas a la, a la pandemia, que hace que para las personas con discapacidad les llevarla y en particular yo quisiera destacar el, el grupo de las personas con discapacidad intelectual, que en el fondo eh, para ellos también, y sus cuidadores sobre todo, eh, es difícil porque es difícil eh, a veces comprender lo que es la, eh, estar en cuarentena, no poder salir, eh, eh, dimensionar el impacto que esto tiene, hay personas del espectro autista que altera, han visto alterar radicalmente sus rutinas, lo que para ellos es eh, muy difícil de, de asumir y de manejar. Eh, en el fondo toda esta situación que para, para cualquier persona es difícil, eh, para las personas con discapacidad por un montón de, de, de, de situaciones, digamos, que, que, que afectan a su vida cotidiana, eh, eh, yo diría que son particularmente dentro de los grupos afectados, yo... yo yo digo que son de los grupos más afectados porque efectivamente necesitan adaptaciones, necesitan ajustes, hay un exceso de información eh, que si no se entrega de, de manera adecuada, si no se considera eh, la lectura fácil, eh, el, en el fondo que la información sea accesible, este exceso de información los afecta eh, considerablemente porque muchos de ellos a lo mejor no comprenden a cabalidad la información que se está entregando y le genera una angustia eh, desmedida. Así que, sí, yo comparto que eh, yo diría que dentro de los grupos es de los grupos que, que más difícil se les ha hecho el, el, el vivir esta, esta pandemia. Diputada, ¿cuál es el trabajo que ustedes están realizando como para poder ya meternos de lleno en cómo se están coordinando también estos grupos? Contarles que... Este... Eh, yo soy diputada por primera vez y cuando recién entré eh, dentro de mi trabajo distrital me encontré con mucha gente en situación de discapacidad y, y era para mí un gran desafío poder hacer leyes o poder generar una instancia de, de ayuda, de solución de, de problemas con respecto a este tema. Y, y por eso, eh, al poco tiempo de, de que llegué al Congreso, formé esta bancada transversal por la discapacidad. Mandé un, una invitación a todos los diputados, a los 150. 55 que somos y tuve una, una gran respuesta, alrededor de 60 personas se inscribieron, pero finalmente los que estamos participando en forma regular somos aproximadamente entre 20 y 30 diputados de, de todos los sectores, de, de todas las bancadas, de oficialismo, de, ofici de oposición, porque es un tema muy transversal y que, y que requiere de toda nuestra energía, de, de toda nuestra ayuda. Eh, nos hemos eh, reunido en eh, al principio partió siendo una vez al mes, y apoyé, porque además eh, la discapacidad, el tema de la discapacidad se ve dentro de la Comisión de Desarrollo Social. Yo pertenezco a esa comisión, por lo tanto los proyectos en general están eh, siendo eh, abordados desde esa comisión. Pero queríamos darle más fuerza, y, y además que hay, hay proyectos que se ven desde Desarrollo Social, otros que se ven también desde la Comisión de Salud, eh, un poco se dispersan. Entonces queríamos eh, aglutinarlos bajo esta bancada. Y, y bueno, la, el año pasado estuvimos viendo diversos temas, pero cuando ya nos enfrentamos este año a la situación de la pandemia, nos hemos abocado a tratar de... De gestionar eh, temas con, en relación a esto, porque eh, justamente los, las personas con discapacidad han sido tremendamente afectadas hoy día tenemos en Chile 2.800.000 personas con algún tipo de discapacidad eh, en el mundo son más de mil millones y, y esta pandemia ha afectado al mundo entero, o sea tenemos más de mil millones de personas afectadas, es realmente muchísimo y en Chile por lo menos eh, la gran mayoría de estas personas con discapacidad eh, desde marzo están ...incluidas en su casa, porque muchas de ellas tienen eh, eh, temas de salud... Que, que finalmente les puede afectar mucho más eh, el enfermarse con COVID, eh, y además eh, el tema de los accesos, de los cuidadores, el acceso a, lo, a, la, a los tratamientos, no se atreven a ir a, a las clínicas, a los hospitales por miedo a los contagios, eh, quienes necesitaban, kinesiólogos, no han podido seguir los tratamientos, eh, ha sido realmente un problema gigante el acceso a los remedios, entonces estamos, eh, hoy día justamente tuvimos una reunión con la bancada, no, no la semana pasada estuvimos con Jimena Riva, esta semana con, con Carlos Kaiser, eh, que es de, la, de una ONG muy, muy conocida también, y, y tratando de hacer, un, vamos a hacer una carta Gantt para tratar de, de solucionar eh, los temas y ir finalmente dándole respuesta a lo más que podamos. Directora, me gustaría también que nos contara cuáles han sido las iniciativas que ha liderado el Senado porque sabemos que se, se convocó la mesa intersectorial de la cual participa también la señora sí. Soledad pero yo creo que es importante comentarle y contarle a la gente que nos está siguiendo en este momento por redes sociales eh, socializar lo que más se pueda, eh, dónde están las ayudas, cómo acceder a ellas, sí. qué iniciativas se han impulsado, etcétera Nosotros desde SNADI hemos tenido eh, que ajustar mucho nuestro trabajo a, eh, con este motivo de la emergencia. Eh, por un lado tenemos, eh, también para hacer mención a lo que mencionaba Soledad, respecto a los casos, al temor que existe respecto a la, discrim a la potencial discriminación hacia las personas con discapacidad, nosotros tenemos el área de acceso a la justicia, tenemos un área de defensoría, que eh, estamos atentos a cualquier caso que, que, que surja, lamentablemente en el caso de Óscar nos no enteramos después, digamos, cuando ya Óscar había fallecido, pero igual tomamos contacto con la familia y le ofrecimos ayuda. Eh, ya han habido una serie de casos, yo aquí quiero agradecer y quiero invitar a las organizaciones sociales, hay organizaciones sociales que, no, que nos están avisando, nosotros somos, yo sé que no es una, no, no quiero que suene una excusa, pero somos un servicio Pequeño, tenemos cuatro personas por región, por lo tanto eh, es, es difícil estar eh, enterado de todo lo que está pasando, por lo tanto hay muchas agrupaciones y personas eh, eh, en particular que se preocupan de avisarnos, de decirnos oiga, tuve el, el caso de tal persona que está hospitalizada o que no la quieren hospitalizar en cuyo caso nosotros de inmediato actuamos, tomamos contacto con los servicios de salud con los hospitales y la verdad que eh, a excepción del caso de Oscar, todos los otros casos nos ha pasado que lamentablemente es el sistema el que está colapsado. No hemos identificado casos en los que no se, no se le esté entregando el apoyo a la persona por tener discapacidad, sino que eh, lamentablemente han sido situaciones particulares donde el momento se ha visto colapsado, pero han habido personas sin discapacidad que estaban viviendo lo mismo. O sea, quiero, quiero diferenciar un poco ahí el que, no, eh, el que eh, estamos velando porque no haya nunca una discriminación por causa de la discapacidad. Y de esta mesa de trabajo que hicimos, efectivamente, ahí agradezco, Soledad lideró el trabajo, eh, se sacaron, eh, tenemos un afiche de recomendaciones para el manejo de, o para tratar a personas con discapacidad en los servicios de salud, eh, eso nosotros y un, y un manual también un protocolo eso ya se lo hicimos llegar al ministro parís y la idea es que lo va a distribuir en, en los servicios de salud que básicamente en lo que consta es es la manera de entregarle recomendaciones lo, al personal para que sepan cómo eh, relacionarse con las personas con discapacidad las personas con discapacidad merecen el mismo la misma atención tienen los mismos derechos y deberes digamos la ley de derechos y deberes de los pacientes son los mismos para las personas con discapacidad pero Necesita el personal de salud saber cómo relacionarse con las personas dependiendo del tipo de discapacidad o con su cuidador. Eh, acá eh, también hay un tema que es importante cuando las personas tienen algún grado de dependencia y necesitan de este cuidador que también se entienda que no es el mismo trato, si nosotros hablamos de igualdad de trato, pero eh, igualdad de trato con ajustes razonables. Lo que nosotros, a través de la comisión, se trabajó en este documento son las recomendaciones, son los ajustes razonables que necesitan las personas con discapacidad para recibir la misma atención. Eh, porque eh, aquí no hemos dado cuenta que varias veces son falta... Eh, eh, son fallas como en la comunicación, que a lo mejor el médico cree que, la, que el paciente la entendió cuando en realidad no le comprendió las indicaciones o el, o el médico no entiende lo que el paciente le está diciendo eh, respecto a qué, qué es lo que siente, entonces eso impide que se tomen buenas decisiones en salud y por eso es tan importante el estar al día, eh, conocer las recomendaciones que se entregan y cómo relacionarse eh, con las personas con discapacidad. Hicimos también, bueno, hemos hecho una serie de acciones, pero también hicimos una encuesta a nivel nacional, la contestaron más de 4.000 personas para identificar las principales necesidades que tienen personas con discapacidad eh, en el ámbito del apoyo, de la contención emocional, eso fue un tema que salió muy fuertemente en esta encuesta, la necesidad sobre todo de las cuidadoras de recibir algún tipo de contención y orientación, para eso estamos habilitando una línea 800, eh, junto con una red, unas fundaciones y una red de voluntarios, de psicólogos voluntarios, la línea, si todo sale bien, va a estar disponible a mediados de la próxima semana ya, ese número a través del cual las personas con discapacidad y sus cuidadoras van a poder tener apoyo concreto, eh, digamos, a, a, a sus necesidades, bueno, levantamos, y, y es el levantamiento de necesidades lo que se está haciendo desde cada una de nuestras direcciones regionales, es eh, buscando la manera de solucionar esos problemas. En algunos casos en la alimentación, en otros casos, como tú mencionabas, también eh, tienen la necesidad de medicamentos o de, de, de que alguien que le haga los trámites para no tener que salir ellos y exponerse. Entonces, bueno, estamos abordando eh, todas esas necesidades, pero en particular yo te diría el grupo que hoy día está eh, más expuesto, que son las personas con discapacidad y dependencia, que... La gran mayoría tiene patologías médicas asociadas, tenemos residencias, tenemos 17 residencias que nosotros ayudamos a administrar a distintas fundaciones, de esas 17 residencias son más de 1.300 personas con discapacidad, con más de 1.400 funcionarios, por lo tanto es una población importante de personas que está en esta residencia. El 80%, más del 80% tienen patologías de base que los convierte en personas de alto riesgo. Y con ello hemos estado trabajando en, tenemos residencias transitorias, residencias donde a, a, a hacemos una aislación efectiva cuando ha surgido un brote. Yo creo que en cierta forma se, se trabajó eh, colaborativamente con las fundaciones en, en, en, en tomar medidas preventivas. Transferimos más de 400 millones en ayuda adicional para que ellos pudieran comprar EPP, pudieran... Eh, eh, digamos, realizar medidas preventivas que funcionaron bastante bien, se, se postergó harto, harto el ingreso del virus a las residencias, pero lamentablemente ya sabemos que es un virus muy, muy agresivo y hoy día está en prácticamente todas las residencias, pero hasta el momento se ha mantenido eh, situaciones de aislamiento y estamos generando esta residencia transitoria, eh, donde en, origen, en, en un inicio estas residencias fueron solo para los usuarios de las residencias que necesitábamos aislar para proteger a los que todavía no estaban contagiados, pero hoy día ya, debido a la necesidad, también estamos eh, generando espacios de aislamiento para personas que, por ejemplo, con dependencia, que no están institucionalizadas, pero que se están quedando solas porque sus cuidadores principales se enferman, en algunos casos han fallecido, y por lo tanto estamos también eh, ayudando a esa población eh, de, digamos, que altamente vulnerable y en conjunto con un montón de instituciones, esto no es solamente Senai, estamos trabajando con los municipios y con el Ministerio de Salud también eh, para eh, lograr el acceso de personas con discapacidad a las residencias sanitarias, pero con el apoyo adicional. Las residencias sanitarias estaban pensadas originalmente para personas autovalentes, ¿por qué? Porque en el fondo les ponen una habitación, un baño eh, y les permiten vivir y hacer el aislamiento. Eh, pero no cuentan con el personal necesario cuando las personas no son autovalentes. Y ahí estamos haciendo alianzas porque ahí desde Cenadi estamos apoyando con ese personal o con, digamos, orientaciones para que también puedan ingresar personas con discapacidad a esa misma residencia. Diputada, usted siendo diputada de un distrito de la región metropolitana que tiene un porcentaje súper alto, digamos, son los que lideran en el contagio en Chile, ¿qué es lo que usted ha podido, por una parte, recibir? ¿Cuáles son sus principales demandas, las alertas que ha recibido de, de la comunidad? Y también que nos contara qué iniciativas legislativas se están llevando adelante en el Congreso, si se paralizaron, si se siguen trabajando, quizás sería bueno también que la gente conociera ¿Cuál ha sido el trabajo legislativo en relación a discapacidad? Son muchos temas. Eh, primero, en mi distrito, efectivamente, eh, partió con, con pocos contagios. Eh, se, tra se trató de, de aplanar la curva bastante pero en un momento dado, después de que ya llevábamos dos meses de encierro, eh, la gente se relajó y empezó a salir, aunque estuviéramos en cuarentena, y por eso esta semana han tenido que restringir mucho más las, las salidas. La, las personas con discapacidad no han salido, ellos están encerrados, como les decía antes, desde marzo, y, y con muchos problemas, problemas de a ver, de todo tipo, sobre todo del tema de acceso a médicos, a, médico, a kinesiólogos, a terapia, eh, los niños que iban a la Teletón, por ejemplo, que no han podido ir, eh, esto les ha afectado pero muchísimo y mucho más que, a, que las, que las otros recursos. Con respecto a las leyes, eh, hoy día hablamos en la bancada de reflotar el proyecto de telemedicina, que es un proyecto que en realidad veníamos... Veníamos viendo hace un rato, pero que estaba bastante detenido y que hoy día, más que nunca, se hace fundamental refrotarlo y sacarlo rápidamente, porque estamos dependiendo, eh, las personas que no tienen COVID no se atreven a, a ir a los hospitales y necesitamos eh, el tema de la telemedicina urgente, sobre todo para las personas con discapacidad. Y los otros, los otros proyectos que, bueno, hemos estado sacándolos rápidamente, tienen que ver todo con ayudas sociales. Eh, con ingresos de emergencia, se sacó el ingreso familiar de emergencia hace un par de meses atrás, que iba con unos montos y con unas coberturas, pensando en que la pandemia eh, en realidad no era tan grande como finalmente resultó ser, y, y, a, y ayer tuvimos justamente, esta, la semana pasada, tuvimos que ampliar este ingreso familiar de emergencia a UNIFE 2, eh, que aumenta los montos eh, de 65 mil por persona que llegaba el anterior, ahora 100 mil pesos por persona. Eh, lo que significa que para una familia de cuatro personas les va a llegar un ingreso de, de 400 mil pesos. Eh, antes era para el 60% de personas más vulnerables, ahora abarca el 80%, es autom automático para las personas mayores de 70 años, eh, no solamente abarca tres meses como el, el anterior, sino que abarca cuatro meses y expandible a un quinto o un sexto mes según la situación lo merite. Eh, es un universo eh, de... Tengo entendido de, eh, a ver cuánto es, 5 millones de personas más o menos van a van a verse, podrían ser en el fondo beneficiadas con este con este ingreso. Y, y estamos haciendo todos los esfuerzos por poder superar esta pandemia y, y, específicamente en mi caso y en el caso de la Bancada por la Discapacidad, tratar de ayudar lo más posible a todo este segmento que ha sido de los más perjudicados hoy día. La duda personal con que me quedé diputada es si el ingreso familiar de emergencia, si en ese ingreso hay alguna prioridad cuando en la familia existe una persona con discapacidad. Eso no sé si se contempla o no, pero me parece que sería súper importante y sin descuidar las áreas... Eh, alejadas las áreas rurales, las áreas insulares de, de nuestro país, que yo creo que siempre son importantes, aun cuando tengamos acá, en la región metropolitana, la mayor concentración de, de la pandemia. Eh, bueno, contestándole a Soledad... Eh, lamentablemente en realidad este ingreso familiar de emergencia no salió con una priorización o, o con algo especial eh, con respecto a las personas con situación de discapacidad eh, hoy día lo conversamos en la reunión de bancada y justamente tenemos citado al, al ministro de desarrollo social que es muy nuevo, entró recién la semana pasada para poder plantearle este tema y para, para que finalmente haya alguna prioridad o alguna visibilización específica para, para este grupo que justamente es el, el que ha estado más vulnerable más complicado en, en esta pandemia Ya estamos cerrando pero quisiera eh, para finalizar también una última pregunta a la diputada eh, yo creo que hay muchas personas que en algún momento no requirieron de algún beneficio pero esta situación los deja en otra situación y necesitan eh, quizás postular o averiguar y cómo, cómo mejorar en la situación en la que están actualmente entonces eh, a quién recurrir, cómo hacerlo eh, o incluso organizaciones que quizás necesiten levantar ciertas demandas en la, con la bancada, cómo se pueden contactar con ellos y diputadas Para contactarse con la, con la bancada, eh, bueno, directamente eh, mi correo aparece ahí en la, en la página de, de, de Congreso de Diputados, así que me escriben un correo y ahí los contactamos. Eh, feliz, nosotros escuchamos a todo el mundo. El correo, eh, para, recién lo, lo miré, es catalina.delreal.congreso.cl para todos que, quienes quieran escribirnos. Muchas gracias. Y directora, canales formales de contacto. Bueno, lo, lo, lo más simple para los que tengan acceso a internet, evidentemente, es nuestra página web, www.cenadis.cl. Eh, ahí están lo, lo, los mails y los teléfonos de contacto de cada una de las direcciones regionales, que es lo más rápido, en el fondo, que cada persona contacte a la dirección que le, que, le, le, regional que le corresponda. Y si no, puedo aprovechar de dar un, un, un celular que, a través de ese número, también se hacen las derivaciones a la, a la región que corresponda, que es el 569- 68227, pues lo podemos dejar ahí y lo podemos mandar para que quede ahí de, eh, de, en el sitio, pero eh, eso es que nos contacten, que nos avisen, eh, nosotros estamos atendiendo cualquier tipo de necesidad que tengan personas con discapacidad o su familia en el fondo, y en eso nosotros lo, lo estamos haciendo, pero es importante que, que confíen y que tomen contacto con nosotros. Este podcast es una iniciativa del programa de inclusión de la Biblioteca del Congreso Nacional. La producción y edición de contenidos es de Paola Santibáñez. La edición y postproducción de audio es de Marco Campos y Marcelo Enríquez. El capítulo completo está disponible en YouTube. Pronto pondremos a disposición un nuevo capítulo que abordará la inclusión laboral de personas con discapacidad en contexto de crisis sanitaria. Hasta luego.